¡Hey! Muy buenas monstruitos, hoy os traigo un nuevo vídeo y estamos de nuevo en Evil Within y si no os acordáis nos dejó el juego justo por aquí que terminamos el capítulo 9 así que nada, vamos a continuar con la historia y antes de nada voy a echar un vistazo a ver si hay un fragmento de mapa que ya sabéis que podemos encontrar fragmentos de mapa por todas eh, las localizaciones y eh, me parece que no, espérate, no, no, no, no, subete un momento que quiero revisar a ver si hay algo aquí pero no tiene pinta, ¿verdad? Voy a echar un vistazo al dibujo ese. Pero no hay pinta, ¿vale? Eh, como ya sabéis, en el capítulo anterior medio peleamos con Rubik. Eh, Laura es su hermana. Laura era la tía esta que nos encontramos de los ocho brazos, ¿vale? Y daba bastante mal okay. No sé si la habéis visto, pero ahí ha sonado algo muy raro y... <ríe> No tiene buena, buena pinta, vaya. Chicos, ya sabéis que si os gusta la serie, podéis apoyarla con ahí? un like y dejarme un comentario Rubén, diciéndome qué ofrece. No querría decir, Rubik. Las cifras son irrelevantes. Han recogido lo sembrado y han contribuido a una buena causa. Han ampliado mi investigación. Esto no era una simple investigación. Los ¡Oh! periódicos dicen que esa gente sufrió mucho. Esas alimañas, esos microbios, son míos y hago lo que quiero. Pero tiene razón, no era una simple investigación. Estoy cerca de perfeccionarlo. Esto es abominable. Es mi voluntad. Vale, como estáis viendo ese Rubik, vale, el que hemos estado escuchando, y el otro se supone que es el padre, que era el científico. ¿sí? Vamos a revisar a ver si hay algo por aquí de utilidad. ¿Algún frasquito? Mira, ya tengo 900 puntos, que era lo que quería para mejorar las habilidades. Y vamos a ver, mira, aquí tengo también una cuartilla de esta eh, nota de, del soldado de la mansión. A ver, me han quitado a mis hijos. ¿Es cosa del destino? ¿Han, ¿Ha sido mi hijo? No, mi hijo perfecto no ha, no ha hecho nada. Ha sido. Ha sido el incendio. O sea, el incendio, el incendio que vimos en el episodio anterior. Que os recomiendo que lo veáis si no lo habéis visto, ¿vale? Gente. Eh, los niños son, no son míos. Eh, vale. Pues aquí os dejo un poquito por si os lo queréis leer. Y ahí lo tenéis, ¿vale? Y nada, los niños, o sea... Eran Rubik, ¿vale? Aquí ni nada. Voy a guardar la partida antes de nada. ¿Vale? Ok, ahí tengo... Eso, y como estáis viendo ya estamos cambiando mucho la temática del juego ¿eh? Aquí como estáis viendo ya tenemos las muñecas estas del episodio anterior también A lo largo del juego van cambiando un montón las temáticas Ok No puedo manejarlo ni nada, ¿eh? ahora mismo Vale, la cámara un poco regulera ¿Quién es aquí. el tipo en esa puerta? El tipo en esa puerta. Yo creo que es Ruby. O no sé, el científico. Es que siempre hay un tío aquí en esta puerta. Y ahora creo que lo vamos a averiguar. Tú verás. Tic, tac, tic. Tac. Ahí ni no nadie. Vale. Voy a echar un vistazo... Creo que aquí... Y aquí ya no tengo nada más, vale. Eso se abrió la pared esta para entrar en otra, otra. Vale, vamos a echar un vistazo. ¿Tienes idea de por qué este mundo es como es? ¿Cómo? ¿Quién eres? El odio. El odio. El odio que Rubik siente lo ha consumido. ¿Quiere salir. Quieres su venganza. Quieres recuperar lo que cree que el mundo le ha quitado. En realidad no creo que lo consiga <ríe> En realidad no creo que lo consiga Su existencia y la de este mundo están ligadas ¿Acaba ah, de oír algo? ¿La enfermera da un mal rollo? Vamos Sí, acabo de oír a un tío ahí hablando Vale, tengo la posibilidad de entrar ahora eh, por esa puerta O sea, por ese espejo, ¿vale? Ya sabéis que los espejos no... nos vamos... Por distintos universos, ¿vale? Y creo que aquí tenía alguna bala, no sé si... Creo que no he cogido ninguna muñeca, vamos a revisarlo. Pero creo que tengo alguna bala de estas de rifle, ¿vale? Por ahí ya sabéis que podemos ir también. Y efectivamente, no tenía más, más llaves, pero puedo recargar el rifle o tengo toda la munición. Tengo toda la munición, gente, vale, perfecto. Vale, no tengo ninguna llave, ya sabéis que me podéis guiar un poco vosotros si yo me pierdo. Eh, antes hacía directos de este juego, pero ahora lo voy a traer en vídeo mayormente. Por el hecho de que no tengo tanto tiempo y nada, nos vamos a ir por esta dimensión mismo. podemos ir por cualquier espejo, ¿vale? Y de nuevo volvemos aquí. Lo que no he guardado la partida, ahora que me doy cuenta, ¿vale? Voy a voy ahí un momentillo, no tardo. Guardamos la partida. Qué mal rollo me da, hija. Eh, sí, quiero guardar la partida Perfecto Y listo Ya sabéis que Rubik es, es el de la cara digna. Y la hija, o sea, Laura es la otra, ¿vale? La que tenéis ahí Y los padres son esos los que están ahí arriba ¿Vale? De momento no tengo ningún papel más para coger Porque aquí nos ponen si sí, hay alguna desaparición, Pero me parece que aquí sí, ¿no? Ok, ok. Yeah. Eh, dos fallecidos en un accidente, Rico, ricos propietarios y esposas fallecen en accidente de tráfico. La familia vive en vive una pesadilla, los cuerpos corresponden a Héctor y Beatriz Victorianos. Sus hijos heredarán la fortuna familiar. Ok, pues ya estáis viendo que eh, se supone que esos dos, vale, los dos padres, han muerto en un accidente de coche o en un accidente, no se sabe muy bien, pero que los hijos van a heredar la fortuna y ¿eh? como ya sabéis los hijos son Rubén y Laura que murieron en el incendio perfecto, ya hemos guardado la partida y nada, vamos a ver qué nos espera en esta nueva aventura que ya sabéis que el juego es un poco estrambólico mira, tengo aquí esto que me lo había dejado perfecto Y ahora ya sí que sí que nos vamos a ir hacia la nueva zona. Creo que no tengo no tengo muchas balas. A ver... Vale, tengo una bala únicamente de, de escopeta. O sea, de, de escopeta, no. De pistola, ¿vale? Así que voy a ir con el rifle y a ver qué me encuentro, ¿vale, chicos? Demasiado tranquilo está esto. Digo. Vale, vale, vale, vale. Empezamos a ver trampillas de cable. Eh, vale, no. No hay nada ahí. Me había parecido ver algo, pero no Vale, me están dando munición de pistola Ok, voy a ponerme de nuevo la pistola A ver, ponte la pistola y la vamos a recargar antes de entrar ahí abajo Y siempre recargar eh, cuando podáis, ¿eh? Chicos, porque si no después pillan en braga Y adiós Vale, eh, tengo una trampa de cable Hay que pasar con mucho cuidado por aquí a ver, ¿la puedo desactivar? Efectivamente la puedo desactivar. Perfecto. La cámara hoy está un poco rara, ¿eh? Eh, ya os digo. A ver, me está dando el mal rollo ahora las escenas estas de las muñecas. La verdad. Pero bueno, vamos a ir con mucho cuidado. Y tenemos la linterna. Vamos a ir primero a esta puerta. A ver qué nos encontramos. ¿Qué hay detrás de la puerta número uno? Vale, las habilidades se me han olvidado eh, ponerlas, no pasa nada, ya no las pondremos en el próximo. Vale, en el próximo guardado. Vale, punto de control. Ok. Ay, vale, trampito de cables, chicos. Vale, vale, vale, vale. Ahí tengo gente. Vamos a recoger esto... ...y la trampa de cable la vamos a ir quitando, ¿vale? Vamos a ir en sigilo... ...lo más que se pueda... ...porque ya sabéis que el juego en cuanto que... ...a ver... ...¿tú puedes ir a seguir? A ti no te explota la trampa, valiente cabronazo... ...ok, vamos a, a ir con mucho cuidado... Que esto no lo podemos pasar medio en sigilo. Y sin tener que gastar mucha munición. Vale, me están viendo, me están viendo. Ahí me están viendo. Ahí ya no me ven. Vale, perfecto. Esto, como ya sabéis, a los tíos, esto hay que tenerlo mucho cuidado. Vale, que me ven, que me ven, que me ven. Uf. Me están viendo. Ah, me han visto. Vente, vente, vente. muy bonito, ¿eh? Mierda. me cubro. Vale, vale, vale, vale. Tranquilidad. Uy, uy, uy, uy, se ha activado, se ha activado y esto. Esto es una locura. Sin no, no, no, sino... que no tengo mal. No, que joke. Vale. <risa> vamos a ir con tranquilidad. Eh, vamos a hacerlo en sigilo porque estoy viendo que si no me cortan la cabeza. Ok. Perfecto. Vale. Pues nada, vamos a hacerlo tranquilamente. Sin que nos pillen los zombies. Porque como nos pillen, estamos jodidos. Y nada, primero vamos a quitar esta. Me voy a coger la botellita. Y yo creo que eh, lo mejor va a ser tirar la botella hacia allí. Vale, que, que salga. Ok, perfecto. Vamos a ir con mucho cuidado por aquí. Por aquí, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Tú puedas, Adelante. Perfecto, vale. Eh, Vamos a seguir. Uy, uy, uy. No. Mierda. Mejor, me cubro. Sí, mejor, cúbrete, cúbrete, cúbrete. Vale, vale, vale. Espera, espera, espera, espera, espera. Eh... Guapa. Guapa, guapa. No, no, no, asquerosa Vale, un momento, un momentito Un momentito, un momentito Vale, las esto me tengo que subir Tú fuera, lo mío Y ahí no puedo entrar sin, sin estar eh, boca abajo vale, vale, vale, vale Vale, vamos a subir, vamos a subir Vamos a subir y ahí tranquilo, tranquilidad En las masas <ríe> Y con mucho cuidado, vale Tengo aquí más balas los tíos estos me van a empezar a perseguir A ver, tú, ahí Tiro en las rodillas Y... ¿qué más? ¡Hostia, qué cabrón! Hostia, ¡Pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero! pero ¿qué leche? Vale, no tengo, no tengo munición, no tengo munición ¡Uy, uy, uy! uy no, tengo no tengo munición No tengo munición No tengo munición, venga, venga, venga, venga. Tranquilidad Tengo 20.000 tíos detrás, mía Vamos a cogernos esto. <risa> no sé ni cómo me lo estoy pasando. La batería, batería portátil grande, puede usarse para activar equipo eléctrico en caso de emergencias, Vale. Vale, perfecto. Ok, vamos a coger. Tengo balas de escopeta, tengo una nada más. Tengo esto, que me lo voy a jugar. ¡No, no, no, no! Vale, vale, vale, vale, vale. Bueno, ahí ha he hecho algo, ahí ha he hecho algo. A ver. ¡Corre, corre, corre, corre! Vale, vale, vale vale Vamos a cargarnos esto Vale, eh, y me voy a curar Si puedo me voy a curar, pero ya Vale, tengo demasiados puntos, perfecto Y, y a la tía esta me falta por cargármela Tengo más balas, tengo una bala de escopeta Perfecto Vamos a recargar Antes de que me venga la otra Vale, ahí, quedaros, quedaros, quedaros al tiestecitos Vale, y vamos a bajar hacia abajo que ya he cogido la batería Vale, tengo aquí más balas, no sé si arriba me he dejado algo, creo que sí eh, Ahora lo pillo otra vez primero, ¿vale? Pero tranquilidad, las masas Uf, uf, uf, vale, tengo un franco tirado ahí Ok, eh, vale, dame más balas de esto Y tengo también los arpones, ¿eh, chicos No se olvide Vale, vale, vale, vale ¿Dónde tengo yo al colega este que me está disparando? Que no lo veo No veo dónde está, o sea, no veo el tío este que me está disparando Coño Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú tú. Ahí, a tu casa. Venga, hija mía Otro que va es el siguiente El gordito, el gordito que estaba arriba Venga, esto Y aquí arriba tengo otro oh, vale, vale. Uy, uy, uy, uy Vale, vale, vale, vale, vale. En la máscara esta es que no... O sea, si ¿sí le doy Ahí Vale, y el colega, el otro El que me está disparando, no tengo ni idea de dónde está ¿eh? ya, ya os digo Vale, vamos a encargarnos a este ¿sí? Uy, el gordito, el gordito El gordito No voy al gordito, ¿eh? Fuerza tiene Ala, ala, ala Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, ahí, tranquilo, ¿eh? Vale, vale Ahí quieto Venga Perfecto Vamos a coger esto Vamos a coger todo Vale, y ahora ya puedo mirar arriba perfectamente Tranquilo eh, Aquí esto Vale, y tengo más balas Perfecto Arriba creo que me he dejado algo Voy a echar un vistazo antes de nada que Yo creo que me conviene echar un vistazo Vale y me voy a chutar otro chute de estos de, de regeneración. Más que nada porque no me quiero morir. Vale, vamos muy bien, ¿eh, chicos? Vamos muy bien, ya os digo. Vale, me voy a poner la pistola de nuevo y vamos a recargar. A ver, me están viendo. Eh? Uf. Efectivamente, mira, me había dejado un bote aquí de estos grandes. Y esto es importante de que lo coja, ¿ok? Eh, me están viendo. No sé quién leche me está viendo, pero bueno. Esto, para poder quemar al siguiente Y nada, nos vemos Hacia la parte de abajo, ah, vale Por ahí me están viendo, vale. Vale, vale vale, vale, Tú tranquilita Por ahí pueden venir también ¡No! ¡Ay, qué asco De trampas! ¿Me vienen o no me vienen? Vale, no me vienen Ok, aquí me he dejado también Algo, eh, perfecto esto y por aquí esto. Perfecto. Ahí está. Vale, por lo menos ya tenemos la trampa desactivada. O sea que me va a venir, ¿verdad? Mejor. Así que nada, vamos a cogernos esto de nuevo. Vamos a recargar y vamos a ver por dónde tenemos que ir ahora, ¿vale? Vamos a ir con la cabeza baja porque no quiero que me disparen. ¿Vale? Y tampoco. Ah, vale, por esta zona no puedo ir a ningún sitio. Ok. ¡No! ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? Que no lo veo No lo veo No veo el tío que me está disparando El francotirador Ah, mira, mira, mira Uno menos Dos menos Venga, dos francotiradores menos Venga, hijo mío, a tu casa Y el otro no tengo ni idea Dónde puede estar, ¿eh? No sé si hay alguno más, pero bueno, eh, por lo menos nos hemos cargado dos. ¿Vale? Y creo que ya la zona de abajo ya puedo ir eh, tranquilamente. ¿eh? Vale. Eh, eh, uf, qué mal, voy de vida, ¿eh? Chicos. Qué mal, voy, voy de vida. Madre mía. Ok. Voy a pararme aquí un momento a ver si puedo recuperar un poco de histamina. Efectivamente cuando nos quedamos quietos pues me quedo, o sea, me recupera un poco la salud y por lo menos ese hilito de vida que hay ahí minúsculo me, me viene bien, ¿vale? ok, eh, vale, más balas de franco, o sea, franco no, de rifle y ahora nada, con mucho cuidado, vale, podemos ir bajando por aquí la cabeza, perfecto ok, por esta zona no podemos ir Uf. Como levante la jeta me corta en la cabeza Prácticamente, vamos vale, Voy a pillar la hacha eh, Lo otro creo que se me ha quedado arriba Bueno, no pasa nada Y ahora nada, por aquí abajo vamos a ir con mucho cuidado, gente ¿eh? Vale, voy a ir rodeando esto Que no quiero yo que me corten la cabeza Y a ver, por dónde era Vale, esa es la puerta donde he entrado Entonces se supone que sí que tengo que salir por el otro sitio Pero no he visto ninguna, ninguna salida Vale, esta trampa la voy a eliminar Y así tengo ya también más, más cable Y la otra es que paso olímpicamente de ella, ya os digo Voy a echar otro vistazo por aquí, a ver si es por aquí Pero no, no tengo ni idea Es que por ahí no, no había pinta de que pudiera pasar ni nada, ¿no? O es que tengo... Uy, tengo que saltar No me digas que tengo que saltar Vale, tengo que saltar Ahora me curo, ¿eh? En cuanto salga de aquí Vale, a cuchilla pasa Y nosotros nos agachamos Vale, tengo... Que... La madre que te parió la trampa de mierda Vale chicos, pues estoy aquí de nuevo eh, Me han matado como unas 5 o 6 veces No os voy a engañar Pero habré hecho un corte seguramente Porque no quiero que os chupéis eh, Unos 20 minutos de intento, ¿vale? Porque si no se me va el capítulo súper largo Y ya os digo, eh, no sé dónde está la colega Y no le doy, y no le doy, y no le doy, y no le doy Es que es que valiente manca, valiente manca Vale, aquí debajo tengo a otro colega es que no tengo nada más. No tengo... Tengo una... Un mirote. Vale, vale, vale, vale, vale. Ahí, ahí, ahí. Moriros, moriros. Moriros, moriros. Muérete, perra. Vale, vale, vale, vale. Yo creo que así ya se han muerto bastante, ¿no? Ahí está, perfecto. Vale, eh, voy a pillar todas las cosas que tengo aquí. Ya he pillado la batería, que seguramente lo haya puesto. El intento ese, no sé. Y nada, aquí arriba había una batería, eh, que no sé si lo he puesto ahora mismo o no, pero vamos. Eh, vamos a pillarnos esto y como ya os digo, eh, he intentado hacerme esta sala 20 veces. <ríe> por decir algún número. Y vale, eh, antes de nada hay que coger el francotirador, vale, y... Entrar por aquí y cargarnos a los dos que tenemos ahí en la parte de, de delante vale. Me voy a pillar también, eh, me voy a enchufar una curación pero no Uf. Vale, vale, vale, vale. Tranquilidad. se ha quedado pillado el muñeco aquí. Ahora, me va? Ay los controles de estos juegos, qué bonitos que son, qué bonitos No, no le he dado, no le he dado, no, no le he dado. Vamos en la leche. Uno menos. Uf. Cabrón. Pelón. Pelón. Ahí está, el pelón. Vale, vale, vale, vale. Eh, <ríe> vale, tengo aquí más balas de de pistola, así que perfecto y nada eh, la trampa esta la pasamos de ella como ya sabéis, no la vamos a desactivar ni de coña esta se sí me va a levantar aquí ahora tú uh, a tu casa y ahora empieza la parte difícil chicos eh, vale esto ya es lo más fácil por así decirlo, esta parte eh, bueno, no es sencilla tampoco, pero vamos bueno, que es lo más, más facilito que os podéis encontrar en esta zona, vale Ok, vamos a bajar aquí Que tenemos más balas de rifle Como estáis viendo lo vamos a utilizar bastante Ahora nos vamos a pillar esto Vamos a recargar Ok, y sin que nos corten la cabeza las cuchillas muy importante Vale Vamos a asaltar, ¿vale? Vamos a volver por aquí atrás A que pasen Vale, vale, agacha, agacha la cabeza ¿eh? No levantas la cabeza, vamos Y ahora aquí agachamos Agacha, agacha Ay, vale Vale, vale, que, que te corten, que te corten el pie detrás, mucho vamos a hacer que salte alguna zona y ahí está, perfecto, se lo han cargado, se lo han cargado vale, vale, vale, vale, lo hemos hecho muy bien, ¿eh? ahora se lo han cargado ahí, el tío este y nada, vamos a pillarnos eh, los alquilitos que me ha dejado bien, antes de que salga alguno Y por aquí no sé si me he dejado algo más, ¿vale? A ver, creo que aquí nada, ¿no? Vale, un frasquito nada más y listo. Y tengo otro, otro frasco. que esto es muy importante de coger los chicos ya os ¿vale? digo. Porque si no, no podemos mejorar la habilidad de ellos, tengo ¿vale? vale, tengo 10.0 eh, puntos por ahí, más o ¿no? menos. Y vale. Ah, Vamos a recargar... Recarga, recarga, recarga No fuera El tío este como me dispare... Eh, la hemos pagado Vale, vale, vale Vale, vale, vale, vale. Que tengo más banditas de esto... Dime que sí, por favor Que se me va a levantar este Sin munición. Vale, vale, vale. Hay quietecito, quietecito, ¿eh? No, vamos. El otro sigue vivo, me parece. No, que me mata, que me mata, que me mata, que me matan, que me matan. Vale, vale. Tranquilidad, tranquilidad chúfate eso, chúfate eso, chúfate eso tú primero y tú después no, no, no, que no tengo ganas me cago en tu nación entera que no tenía la carga puesta Ala, a tu casa ay, vale, tranquilidad vale, tengo aquí para quemar, que no tenía cerillas antes y ya estamos libres de peligro ok, vamos a quemar al, al capullín este que tenemos aquí en el suelo Quiero que se me levante otra vez Y vale, vamos a continuar Me voy a llevar esto Y la trampa esta que no la voy a ni a tocar Vale, ahí tenemos para activar el generador Y más curita, perfecto, perfecto Listo Okay, tengo aquí dos arpones, me están diciendo que voy a pelear muchísimo por lo que estoy viendo Y me voy a coger esto, no puedo, ¿verdad? No tengo arpones, digamos, para hacer virote de nada eh, Voy a echar un vistazo a ver si me puedo hacer alguna munición, ¿vale? Que ya sabéis que me puedo hacer virote A ver Tengo... vamos a cogernos virote eh, eléctrico, ¿vale? Vamos a seleccionarlo y vamos a hacernos uno, un par. ¿Vale? Y nada, este virote no lo puedo. No lo puedo utilizar. ¿no? Ahí estaría, ¿vale? Me lo llevo. Y nada, vamos a activar la batería y a ver qué pasa. Espera actuar ahora. Ok, se ha activado eso Y ya podemos salir por ahí Uf, uf, tú tranquila, tranquila, tranquila, amiga ¿Vale? Eh, vale, no tengo munición de nada Vale, tengo cuatro balas, vale, perfecto Ahí, quitecita O pues si no después me, me revientan, ¿vale? Y aquí los puedo quemar este no, no lo voy a, a quemar porque ya lo he matado. Espero que no se me levante de nuevo. Y aquí creo que no tengo ninguna muñeca. ¿eh? Vale, vale, vale, vale. Eh, antes de nada, a ver, manda una cura. Vamos a utilizarla, ¿vale? No vamos a ser tonto. Y vamos a utilizar la cura, ¿vale? Ok, hay que ir de nuevo por esta puerta que ahí hay una trampa. Mucho cuidado, no Estaríamos libres de peligro por esa zona. Ok, perfecto. Eh... Uf, qué mala pinta tiene todo esto, ¿no? Vale, me dan dos opciones. Puedo. Vení aquí y coge esto. No tengo nada más, ¿verdad? Tengo un mapa... Uh, mira, tengo un mapita. Perfecto. Fragmentos de mapa 18. Perfecto. Supongo que si conseguimos todos los fragmentos de mapa nos darán un logro. Y esta puerta está cerrada, ok. Y por ahí es por donde hemos venido, así que nada más nos queda un camino. Y es ir hacia la parte de abajo, ¿vale? A este lo vamos a quemar por preocupación, que después no quiero que se me levanten. Y a esta la vamos a dejar, ¿vale? Es que no tengo más... Me quiero guardar una cerilla aunque sea que es que si no vale eh, voy a recargar todo lo que pueda antes de nada vale antes de bajar ahí abajo que tiene una pinta muy chunga y eh, vale vamos a ir con los virotes explosivos vale pues nada vamos para abajo pero qué um, vale habéis visto lo mismo que yo, ¿no? En cuanto yo vea que me viene... Eh, me subo para arriba, vamos Es que está... Está la cosa clara, vaya Vale, a esta gente lo vamos a quemar a todos. ¿Vale? Para que no se me levanten Y con mucho cuidado, chicos Uf, Tiene muy mala pinta esto, ¿eh? Tiene pero muy muy muy mala pinta, ya os digo eh, vamos a coger el virote ¿lo tengo lleno? lo tengo lleno tengo los virotes eléctricos al, al, hasta arriba de todo no lo puedo coger vale, voy a ir con los virotes eh. espero que no me vengan de frente ya os digo, por favor, que no me venga nadie de frente ahora mismo, y eso, una cuchilla vale Estoy viendo que ahí hay unas cuchillas, demasiada munición me están dando. Eh, vamos a recargar una, una bala de la escopeta. ¿Vale? Y punto de control, eh. Vale, creo que va a venir un enemigo bastante tocho, ¿eh? Antes de nada yo voy a aprovechar aquí y a, a cogerme todo lo que pueda. Que después seguramente muera. Ahí tengo una puerta. Tengo esto. Vale, vale, vale, vale. Con tranquilidad. Vale, aquí tengo una puerta. Y aquí tengo... que tengo aquí? Vale, tengo una virgencita. La vamos a romper. Sal, sal, sal, sal. Sal de aquí, pero cagando leche Vale, eh... No puedo coger la virgen esa O a lo mejor se recupera eso, que no tengo ni idea ¿eh? Por ahí puedo pasar, por ahí abajo Y ahí no tengo nada, ¿no? Vale, aquí tampoco tengo nada Perfecto Vale, vamos a echar un vistazo eh, aquí Y como estoy viendo, tengo ya el primer zombie. Vaya mierda, ¿eh? que no haya podido coger la Virgen. Vale, vamos a ir por esta zona primero. A ver, ¿quién viene al siguiente? Siguiente. Tranquilo, este. uf, uf, uf, uf, uf, uf. tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Tranquilidad. Venga, sal. Vale, vale, vale, vamos a ponernos esto. Vale, vale, putilla, tranqui tranquilita Ay, no me digas que no te da Ay, quieta Cerda Ay, no te mene, anda No te mene, no te mene, pero qué mala, hija mía qué mala Vale, vale, vale, vale Estos piratas los puedo coger perfectamente, no hay problema Vale Vete te allá, vete para allá Tranquilito, eh. Tranquilito, mira qué es lo que te pasa, anda. Qué mamona, qué mamona, qué mamona. Qué mamona. Tú quémate ahí también un rato. Y aquí nos va a salir la niña del pozo. Ya veréis. No va a salir la niña del pozo, vamos. Ok. Eh... Vale, con mucho cuidado. Me acaba de reventar la, la pared No sé cómo Vale, ahí tengo unos pocos Y aquí tengo otra trampa Ok, vamos a ver qué, qué es lo que tengo Para intentar... Me voy a curar eh, Y vamos a cogernos el rifle, ¿vale? Y vamos a recargar todo lo que pille me debería de guardar la munición del rifle. ¿eh? Para cuando hubiera enemigos tochos. Pero es que no tengo. No tengo munición de nada. Así que vamos a ir con la munición del rifle. Tranquilo. Vale, tengo aquí una batería. Perfecto. Que supongo que la tendremos que poner en algún sitio, ¿vale? Así que nada, eh, vamos a pillarnos el jugo este, el gel. Vale, que tengo bastante. Y con mucho cuidado. ¿eh? Por aquí, por donde he venido yo antes, que me ha sonado la trampa. Y a ver pillarnos las vocerías esta y vale tengo tres balas únicamente ¿eh? de rifle también os digo vale vale vale por aquí también eh, más munición perfecto vale se está poniendo esto en la cosa muy fea los gráficos han bajado un montonazo. Ahora mismo no sé por qué. Supongo que por la zona. Y en... no veo en un carajo, ¿eh? Ya os digo. No veo en un carajo, pero veo un carajo. Vale. No me gusta esta zona una mierda, ya os digo. Me voy a encontrar, tío, de frente, ¿verdad? Me lo voy a encontrar de frente, ¿verdad? Sí, si es que lo estoy viendo. No sé dónde está. No sé dónde está, pero lo estoy escuchando, ¿eh? esta zona no tiene nada más, me parece Vamos a irnos de ella, pero ya Porque es que va a venir el jefe, seguramente, vamos Y me va a pegar una hostia que me va a mandar a Cuenca Vale, solamente esa zona Uf, eh, Vale, al principio del top teníamos otra puerta Vamos a ir a, hacia ella Porque por el otro sitio es que no he visto nada así de, de gran cosa, ¿vale? Ok, tengo aquí para hacerme más municiones. A ver, vamos a ir con mucho cuidado. ¿eh? Porque esto es un puñetero un laberinto. Y mira, aquí tengo esto: una granada que me había dejado. Perfecto. Y por aquí ya no tengo nada más, ¿verdad? Vale Ok Vamos a ver si puedo activar esta puerta No, no la puedo activar, vale Ok, vale, vale, vale Vale, Ay, vale pues entonces simplemente puedo ir por el camino este de que estamos viendo Vale vamos a seguir por el camino ese pero con mucho cuidado a ver si no nos explota ninguna trampa ni nos mata el jefe porque es que eh, ahí va a aparecer el jefe 100% vamos pero 100% vamos vale por aquí vamos de nuevo hacia la zona esta que no se ve ni un pijo y aquí estamos, vale Ay, chicos Vale, pues Vamos a continuar Y yo creo que esta zona eh, Si va todo bien La vais a ver en el próximo episodio <ríe> Así os dejo con todo el hype con todas las ganas, ¿vale? Y eh, nada, espero que os haya gustado Que les deis manita arriba Yo lo voy a grabar de seguido, ¿vale? Pero esto va a ser ya en el próximo episodio Que si no se me va de, de, de horario, ¿vale? Entonces, eh, nada Espero que os haya gustado Que les deis manita arriba Y nada, nos vemos hasta el próximo episodio Chao, chao